¡Pormicu! ¡Imana ya! ¡Cachucaru y Papi ya está ahí Nayuca tu y arcani, si se asina ya mi huya el canini guata cona pipa sas camini agitari conari canini una casuta walbiwangi sua ya ta mi, yiku, kan mi yuang, suma ya causani kanda pitu warmi fu kama ta kawaka una casuta ya causani kanda ka pitu warmi manta wakana